Así, de esta manera que ven y oyen, se han concentrado en las puertas de la subdelegación del gobierno de Guadalajara. Cerca de mil personas acudiendo a la llamada del movimiento feminista de Guadalajara. De esta manera, diciendo claramente ni un paso atrás, quieren mostrar su desacuerdo ante la posible llegada de políticas radicales. que a su entender, pudieran suponer que todos los avances conseguidos para luchar contra la violencia de género sufrieran un retroceso. Gran éxito de convocatoria el que tuvo este martes el movimiento feminista de Guadalajara. Así, ante las puertas de la subdelegación del gobierno, en torno a un millar de personas, hombres y mujeres, jóvenes, mayores y niños, se reunieron para mostrar su disconformidad ante la irrupción de Vox en el Parlamento Andaluz considerando que se ponen en duda los avances en igualdad que se han conseguido hasta el momento. Así lo dejaron notar a lo largo de esta concentración en la que con el lazo morado en el suelo quisieron recordar a todas las mujeres que han muerto víctimas de una violencia de género que ahora, aseguran, se pone en duda. Podemos, ahora Guadalajara, Izquierda Unida y el Partido Socialista no faltaron a una cita en la que la vicesecretaria de Igualdad Socialista, Araceli Martínez, quiso hacer público su malestar ante la puesta en duda de los avances del feminismo. Por ello, anunció la estrategia de su partido, quien no se va a quedar de brazos cruzados, dice, ante la amenaza de otros que pretenden recortar derechos a las mujeres. ...por eso desde el Partido Socialista hemos elaborado una estrategia provincial... ...para que en todos los municipios, los grupos municipales... ...y también el grupo provincial de la Diputación... ...presenten mociones para reafirmarnos en nuestro compromiso con la igualdad... ...en aislar a los violentos de aquellas personas que les daban cobertura... ...y en reivindicar una vez más... ...la importancia de las leyes contra la violencia de género... ...el pacto de Estado que, eh, contra la violencia de género... ...que tanto consenso suscitó en su momento y que no puede retroceder, todo lo contrario, tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir implementando medidas, y en este contexto no puede tener cabida, por eso vamos a solicitar al resto de los grupos políticos que se unan a esta moción que vamos a presentar, no pueden tener cabida. En alianzas explícitas o implícitas con formaciones políticas claramente misóginas, machistas, que están poniendo en peligro irresponsablemente todas las medidas que se tienen que tomar desde las administraciones públicas en coalición con la sociedad para seguir garantizando los derechos de las mujeres, derechos humanos y, como decía antes, basados en la libertad y en la dignidad. Al finalizar el acto, Marina Rojo, secretaria de Guado, leyó un manifiesto en el que dejó claro que esta no será la última concentración que se realice ante lo que consideran una amenaza en Ciernes de cara a la próxima cita electoral. Hoy nos movilizamos con motivo del debate de investidura que materializará el vergonzoso Pacto de Gobierno de Andalucía, en el que se está negociando con nuestros derechos, usándolos como moneda de cambio y negando la incuestionable realidad de la violencia machista y racista. Pero las mujeres no vamos a permitir que se den un paso atrás. Ningún Pacto de Gobierno puede suponer eliminar los derechos que juntas y con tanto esfuerzo hemos conquistado. Todo el territorio nos van a tener enfrente, organizadas. No permitiremos ni un paso atrás en los derechos y libertades de todas las mujeres. Vengan de donde vengan. Hoy empieza estratégicamente en Andalucía. Pero en unos meses esta amenaza de involución se puede hacer realidad en todo el país. Y unidas nos encontrarán. Pero no fue Guadalajara el único lugar donde se produjo esta concentración. Molina de Aragón también congregó a un nutrido grupo de hombres y mujeres quienes mostraron su malestar ante lo que está sucediendo en estos días y quisieron reivindicar que la violencia de género es real y está acabando con la vida de muchas mujeres. A lo largo de la concentración, al igual que en Guadalajara, se procedió a cantar una canción que simboliza un hecho y es que no quieren dar ni un paso atrás en la lucha contra la violencia de género y el camino hacia la igualdad entre hombres y mujeres. Los salarios se igualan al compás de los hombres que trabajan en lo mismo, porque ellos nunca valieron más.